humorista, quien se desahogó en un nuevo episodio de Finanzas con Humor. Él reveló que los errores que cometió en su matrimonio eh, y los detalles de su vida sentimental después del divorcio, en los que aparentemente no ha tenido el, la mejor de las suertes. Y pues ahora se define él como una persona herida. Dice él también que aplaude la decisión de su ex esposa de ponerle el no y sacarlo de la casa, luego de haberse ido por el lado de la fantasía y ser el perro de la relación, mientras ella cuidaba de los hijos de ambos. Mira, lamentablemente Fausto Mata en su mejor momento optó por coger la calle y coger la fantasía, como él dice. Y ese resultado que él está viviendo hoy en día, ¿eh? que no está en su mejor momento, no es el número uno, y le está afectando. Porque ahora, no siendo el número uno, se está recordando de quien siempre estuvo ahí, que fue su esposa y sus hijos y su familia entonces ahora está solo y nadie si él no moja la chiva eh, no van a estar con él y eso es lo que le está afectando a Fautomata aparte de que por su baja en, en, como comediante, eh, le ha tornado a todo el público como indecente y, y prepotente y, y demás calificativos que no le convienen lamentablemente por eso es que usted no puede eh, dejarse cegar por el éxito ni ponerse loco, ni olvidar sus raíces, porque también es que se olvida de dónde viene, no sabe para dónde va dice el dicho, usted siempre tiene que tener los pies sobre la tierra, hay cosas que usted se limita sí después sí. de una posición usted tiene que limitarse, pero no olvidarse y él se puso loco porque con los anki-pank y, y que se yo, ok, en Puerto Rico pegadísimo, buscando el dinero del mundo eh, quiso, soltó a su esposa fue la que tuvo ahí cuando él le daba un grajo de haitiano. <risa> y entonces, ahora, según lo que estoy viendo aquí de Fausto Mata, ahora es que se está dando cuenta ya, después de todos los errores, ya se está dando cuenta. Por sí, porque fin. no tiene a nadie y no tiene efectivo. Ah, tengo Es ¿Te duro, tengo ya, Fausto. ¿Te ¿Te duro no? cuando tú, usted tiene la realidad y choca con la pared. La suerte es que él no él no ha dejado a Telemicro, porque si él deja a Telemicro, nos vimos. Adiós, te vi, te veré. Claro, porque ahí lo ayuda mucho, los, a los empleados ahí lo, lo ayudan bastante. Le regalan una jipeta. Sí, porque lo veían a pie. Lo veían a pie, estaba llegando a pie. Pobre Fauto mata, eh. Ya Pero que se vio en la pámpara. Se vio en la Fauto tuvo su su su etapa de, de oro. Por pues sí, mi casa sí, es un toque de bueno. queda y programa de boque piano es un sí, show. No, que de queda en mi y que piano es un show. Y daba risa, no tú te metías foto, tú te daba risa. Cuando y y la cosa del taxi, de, de, de de y, de, y del de taxi también, era eh, sí. un toque de queda. Pero ya él se, se pasó a la farándula, quiso como humillar a los otros eh, eh, enemigos de Correa y Pachulí, que fueron los que, Lo que... tuvieron con él todo el tiempo. ¿Es sí. enemigo de ellos dos? Sí, oye, por dinero seguro. No, porque eres mejor. Eres mejor, dice. A Fausto Mata le pasó idea. como pasa en la película. ¿No ¿Has visto películas? que de rico sí, vuelven mejor. a pobres O novela, así mismo le pasó. Así a mismo, a que es una realidad también. Y está pasa. tiempo todavía. Es lo que tiene que reivindicarse. Sí. Y, y la, ponerse la pila. La fama no es para todo el mundo. Porque ahí, ahí está Raymond y Miguel que están reclutando a todo el mundo. Ahí vi también a al, al enano Machuca que lo metieron. ¿no? No no de nuevo, sí. no. Es una eh, leyenda. Es una machuca. leyenda. Es y todo el mundo. Se que, Tuve que pasaron de qué? A otro canal. De que, ah, no, que se me va a caer ahora que ellos están potentes. Porque sí. ellos están puestos para eso. Claro. Los y han haci... mantenido su línea. Sí, haciendo poca en el río donde ellos son de Jamé al claro, norte. Sí, no, ya ellos ¿verdad? pueden hacer lo que ellos quieran, les sale. Que ellos se han mantenido en una línea y la gente los respetó. Y muchísimo. tú ves que to, Bulilo, cuando estaban en, en otro programa, no tenía ni un carro. Y ya esa gente están soldados. ¿Qué Bulilo que fue que vino aquí, ¿no? Sí Bulilo. sí, Bulilo, nuestro amigo, un saludo para él. Raymond y Miguel son gente sentadora de, tuve de como Santiago. El, tuve como el Raymond, el como tú, temeroso de Dios, una gente que está centrada Miguel, por igual le han sabido sobrellevar. Y hacen y reír y hacer daño a nadie. Claro, nunca se ha escuchado. De, nadie. de esa gente un chisme, nunca. nunca. ¿Tú lo has escuchado? No, no. Nunca, no, no, no. nunca. Nunca, nunca. Me, nunca usted ha escuchado un chisme de Raymond, Pozo y Miguel. Y es como ese. te dije, también el caso que te mencioné ahorita de la farándula, que esa gente de, de, de, de, de aquella época de la farándula, tú nunca has escuchado ese tipo de chisme. No. Que Mario de Fulana, que sé yo qué. Es como que han querido entrarse en toda, como dicen esto, no se han no, quedado. Es que no, ahí. Opina. Ni, ni, no opinan, ellos no opinan sobre su, su, su trabajo, su trabajo es su trabajo.